Mi nombre es Carlos Piña, cliente de Megamóvil. Eh, cotidianamente vine a reclamar la garantía que me corresponde y, en primera instancia, fueron muy, muy, pero muy atentos. Me dieron seguimiento. Yo soy de Santo Domingo. Vine a traerle vehículo a la sucursal de la Vega. Asistí a varios talleres por un diagnóstico que no correspondía. Aquí tengo pruebas. Eh, cobrándome inmensidades de dinero, y al final resulta que en el taller de aquí eh, me resolvieron, pudimos resolver todo el problema y a gusto. La, el trato fue excelente. Me voy con una experiencia inolvidable. Si tuviera que comprar otro vehículo, volviera a comprarlo con ellos. Vega Móvil, vamos más allá.